Tres tiras, que madre mía, más pelos no me van a poner salir. Madre mía, ahí van, va la mitad de mis piernas ¡Ey! Bueno, el otro día hice una encuesta en Twitter, que la veréis por aquí Que tuvo un éxito espectacular En ella decía eh, Si queréis que Majo me depilase con cera o no Haciendo un homenaje a lo que eran los retos de Jairo en No Solo Magia Así que bueno, antes de nada, creo que este vídeo se merece una intro de los retos de Jairo. Así que allá va la intro. Bueno, evidentemente, eh, lo que voy a hacer con la cera eh, voy a llamar a mi asistenta personal. Eh, Majo, por favor, ven. ¡Ey! Saludad a Majo, que hace mucho tiempo que no sale en el vídeo. Bueno, en la semana pasada saliste en el vídeo de Aguamarra. Sí. Vale, les vas a explicar cómo viene esto, porque ¿por qué me quieres hacer la cera? <risa> Tiene que ser muy grande quitarse los pelos. Sí, no, así que no haciendo el lo otro sabéis, día, El otro día decía, seguro que si te quito los pelos ahí con cera, mmm, rabias y tal. Pero bueno, en fin. Pero yo, cuando, es que yo, si, yo, lo yo lo creo que no. Con cuchilla, bueno, con maquinilla. Y entonces luego está tu día, es que yo espero, digo, pues la cera dura cuatro semanas, más o menos. Entonces, hemos comprado cera. Bueno, he comprado cera. ¿En serio lo que has comprado? He comprado esta porque la vi y dije, bueno. Vamos. El tío que sale aquí no es tan guapo como yo, pero bueno. Sí. Y luego he comprado para reforzar esta porque creo que no me va a dar con 16 bandas. <risa> bueno. Es que no sí. lo que está Pero vamos a ver, no me andas en la miseria. Bueno, vamos a ir para retamar y me lo va a hacer ahí. Vamos a ver Para que le dé fresco Lo voy a grabar Vosotros pues no sé Podéis dejar ya en los comentarios sí. Antes de ver el resultado ¿Creéis que aguantaré el dolor Que me va a someter Majo? ¿Creéis es que, que, que Majo ma ma me va a dar? Vamos a decir ¿Qué parte te voy a hacer? ¿Qué parte me voy a hacer? Supuestamente las piernas El pecho El pecho que, y... que tampoco tengo tanto pelito Y <risa> es que ahí no parece Uy pero... <risa> Igual me censuran Que he enseñado Los pechos <risa> Y, no sé si y lo bueno Y abajo. las piernas Sí, la pena que, fíjate, qué peludito está. Y luego los vacos que también tengo algún pelillo ahí. Alguno. Bueno, vamos a ver si aguanto el dolor al que me va a someter. Mi enemigo hoy, ¿no? Este es tu enemigo hoy. ¿eh? ¿Está caliente ya? Uy, sí. Uf. ¿Por qué te ríes? <risa> lo voy a pasar de bien. <risa> bate que bate. A lo mejor le me pongo un poquitito más como un poquitito más, es no quemará sí, porque está... ¿Tú qué crees, Chato? Está templado, ¿no? Mm. Preparado para ti, le he te digo A ver, una <risa> Nada, pues no, no es para tanto, ¿eh? Hostia <risa> <risa> Hostia ¿Ya la he quitado? Yo Bueno, pues de momento va bien Ahí dicen que hace más daño también no pero... te pongas pies o como la mojama No, pero es que me da un poco Es que no me fío de ti mucho Oye, bien que te la estoy haciendo? Pues la verdad que sí no. está saliendo ahí, barato, barato Te corto el pelo, te hago una cera Ay, coño se ha roto Uy se ha roto y... Pelillo, no nos va a llegar para las dos piernas Llevamos de momento sí, para He hecho esto, que oye, se está quedando bien Pero, uff, madre mía Dios, aquí se hace daño, ¿no? ¡Hostias, hostias! Si va a hacer así mejor me cago una puta. ¡Hostia! Es imposible. Dios. Madre mía. Saldrá, saldrá. Está puro. Ya estás atrancado con lo bien que ibas, eh? Dios. ¡Hostia! ¡Hostia! Mira el resultado, ¿no? Le hemos hecho de rodillas para abajo. Ahí sí, te los pelamen. No, no llegaba a la cera. Sí, sí no llegaba. Tengo piernas de vedete ahora Uy. mismo. ¿Y ahora qué te vamos a eh? hacer? El pecho y los sobacos. Es <risa> el bigotillo, señora. ¿Lo pone así, los pones así, da un masaquito. Es <risa> el bigotillo. Sí, y con la misma. <risa> <risa> Hostia. ¡Coño! ¡Hostia, esto hace daño! ¡Te lo he dicho! Ay, no ¡Hostia, he dicho. cojones! ¡Ay, cómo va no se pezca! ¡Porque ya Ya está tenso ¡No, porque ha hecho daño! ¿Qué ha pasado? ¡Que ha hecho mucho daño! Pero es que te creías que no te lo lias, Jairo Si te huele más te lo he ¡Coño! Dicho. Te he avisado Dios, casi me arranca el corazón aquí en la última. Es que se mueve mucho Joder, es que hace daño Claro, hace daño, pero... En te tetilla hace daño Pero ahí va, daño No, No, esto no solo me doy. Ahí va. Ahí está. no! ¡Solo Sobra. doy! ¡Ahí cierra? ¿Se cierra? cierra? ¿Se cierra? Hostia... Sí, pero se queda ahí, ¿eh? ¿Eso salió ahí? Sí. ¿Eso salió de ahí? Sí. Ah. ¿Eso de la... ¿Tú con la que ahí? A ver, que no me podía despedir del vídeo sin deciros que si os ha gustado estos nuevos retos de Jairo que he subido aquí al canal rescatando esta sección que tenía en su día en No Solo Magia y queréis que suba más vídeos como este tenéis que ayudarme a que si este vídeo llega a las mil visitas y consigue 100 likes, una de las dos cosas, con que cumple una de las dos cosas os prometo que, subaré, que subiré más retos de Jairo no sé qué opináis, podéis dejarme en los comentarios si queréis más retos de Jairo en mi canal personal, porque es una sección que, como no es solo magia, no vamos a volver a subirla, creo que me daría que la subiera aquí. Pero eso depende de vosotros. recordados mil likes, mil visitas, que bueno, que si son mil likes también me vale, mil visitas o cien likes. Y también, antes de despedirme, quiero agradecer de todo corazón a Pedro J. Ruiz, que me ha ayudado un poco en la edición de este vídeo, y os dejaré su canal por aquí para que le sigáis. Su canal es Oceani, que es un canal nuevo que ha hecho, que os lo recomiendo porque es un canal muy divertido de skets y, bueno, vídeo muy, muy top. Vídeos muy top. Así que os recomiendo que vayáis y que, lo veáis. que veáis su corto, ¿eh? Desaparecido.